Bueno, 19, 7 minutos, vamos a cambiar de tema, nos vamos a ir a Tupungato, a una situación de tensión también que se vivió allí. Un hombre que al parecer enciende, o mejor dicho, incendia su auto, Sofía, ¿es así como lo estaban contando? Así es, esto ocurre en, en la calle Almirante Brown y Monseñor Fernández en el departamento de Tupungato y las imágenes son elocuentes, ahí las estamos eh, visualizando. Eh, ¿Cómo ocurre primero? Bueno, un hombre iba junto con su hijo sí. al mando de este Fiat Palio cuando de repente comienza a tener un desperfecto el motor. Todo indica que se comienza como a incendiar el motor y es allí cuando interviene eh, el personal de bomberos Ahí se sofoca ese principio de incendio, pero después la policía le solicita la documentación al vehículo, al conductor del vehículo y tenía la licencia de conducir vencida y la tarjeta verde vencida. Esto generó una discusión entre las personas que estaban, o sea, los conductores, diríamos, los que iban en el vehículo sí. con la policía y hay un bidón de, de nafta, o de, de, de diríamos, de, de, sí, de nafta, creo ¿Sí? que es, eh, que arrojan hacia el vehículo y e incendian su propio vehículo para evitar que les retengan el el, el auto, en este caso, ¿no? Esto pasa. Pero, que, que, claro, ¿qué explicación la... hay? Yo, a ver, perdón, me quedé callada porque me, estaba tratando de explicarle a mi cabeza eh, qué podría haberlo llevado a hacer esto. Todo, o sea, indica, porque todo indica. Incendiaron su propio auto. Sí, todo indica que eh, este señor se sacó de, de sus cabales sí. y bueno, exactamente, no quería que le retuvieran el vehículo, eh, se enojó con la policía después de esta discusión que ustedes sí. están viendo en imágenes, allí inclusive se escucha de fondo, ¿no? La discusión. Y bueno, eh, allí tiraron eh, el combustible y generaron este incendio en su propio vehículo. Claro, lo que escucha... dice la gente, lo va a aprender, lo va claro. a aprender. A ver, ¿podemos escuchar el audio de lo que está pasando en el momento? Bueno, esta es justo es una parte de, de, que está más lento. ¡Córranse! ¡Lo va a aprender! ¡Córranse! Ahí dice, córranse, lo va a aprender. Bueno, la información que nos llegaba también a través de nuestros colegas, los que primero recibieron este video, sí. o, o seguramente conjuntamente con vos, Sofía, Ay. es que el hombre tenía un problema personal y que... Probablemente eso haya incidido en la decisión que toma. A ver. Esto es incomprensible. Claro, no se logra escuchar. No, lo que pasa es que los vecinos comienzan a gritar, ¿no? Porque lo ven a este señor que, que está como fuera de sí en cuanto a. Porque allá están la forcejeando la con otro que es el que después da la vuelta y es el que termina prendiendo, creo que, el auto, ¿no? Claro. Sí, es que tengo Este, entendido este, que... este sujeto de rayado. Sí, la verdad es que no logro identificar cuál es el padre y el hijo por la distancia del video, pero sí, eh, bueno, fueron bueno. los protagonistas de este episodio que ocurrió. En el departamento de Tupungato, la verdad es que... ¿No se sabe si están detenidos ambos? Sí, eh, quedaron aprendidos, sobre todo el conductor ah. del vehículo, porque no tenía justamente en regla la documentación eh, y posiblemente en las próximas horas puede llegar a ser imputado por resistencia a la autoridad. Así que, bueno, estaremos atentos a lo que vaya sucediendo en el Valle de Uco.